Hola perrunis, bienvenidos a un nuevo video en este caso vengo a comentarles sobre un problema que hay con las tarjetas NVIDIA cuando abrís OBS y a tu micrófono querés agregarle el plugin que dice justamente para eliminación de ruido, en este caso me aparece aquí abajo este error que dice error, please, for upgrade, NVIDIA video y audio SDK, entonces me puse a investigar y dije ¿qué problema es este? es un problema de drivers que hay que descargarlo desde la página de NVIDIA, les voy a dejar el link en la descripción van directamente a la página justamente aquí, nvidia.com, les voy a dejar el link en la descripción, y van a esta parte de audio en este caso nos va a indicar que son para las eh, RTX 40 Pero no importa, aún así ustedes los descargan Le dan download, lo pueden guardar en cualquier lado Recuerden que es un archivo .exe, lo guardamos Una vez que se descargue, le damos instalar Quedan 6 segundos Una vez descargado, abrimos la carpeta como pueden ver es un archivo exe clic derecho ejecutar como administrador y va a ser una instalación como cualquier driver de nvidia en este caso no aparece en el GeForce experience esperamos que empiece puede tardar unos segundos unos minutos depende de su computadora vemos que aquí está el instalador de nvidia nvidia audio effects sdk en este caso le damos a aceptar esperamos que termine aquí nos pone qué componente va a instalar y ya está instalado porque ya lo tenía en mi computadora le damos a cerrar y listo si cuando lo descargas te sigue apareciendo este error reinicia la pc en mi caso solo solamente reinicie el OBS y funciona perfectamente. Ya anda correctamente el filtro de RD Noise, que es de NVIDIA, y el Speak también perfectamente sin ninguna leyenda en la parte de abajo. Chicos, como siempre, sin más, les dejo un fuerte abrazo. Recuerden suscribirse, recuerden dejar un comentario si les sirvió y dejar un hermoso like que ayuda muchísimo a crecer en el canal. Nos vemos la próxima.